7. tu nombre mercurio escúchame mercurio decime, ¿Qué es lo que vos opinas sobre la ley que se está por sacar para que los menores de 16 años puedan votar y no sé me parece mal porque los 16 tan descontrolados hoy en día no voto saben que mal. van a votar sí, ajá, ajá. yo con voto todo que te rima sí. que los 16 tan descontrolados hoy en día no Controlado y dicen: No, no, no, no, amigas no, ¿La estás escuchando? Sí, sí, sí no te Ay. ¿Me engancho? A ver, dale Me ah. morí. Áfate, áfate Ándate, andate. No tenés más nada Ándate Y caigo La música creo que está a la derecha eso oh. le mandaste de Ahí ahí. Sí. No, no, no. Ay, ay, ay, ay, me hacen concha. Hijo de puta. No. No nada, no De nada, de no nada. Me de nada. Capito, no carrito No tiene más nada tuyo. Sí, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, musen de mierda. Estos te mamaste, te están haciendo el fire, que sucios que son. ¿O no? Creo que sí, sí, sí. Hace... Bueno, lo tiramos a la Se están haciendo los niñitos ahí. Eh. Se estaban a... Bueno, ya se lo hicieron, wey. Matate, está yendo la.. Ay, no ya. Uh, me quedé. No. Me hicieron concha, la, Tira la ulti, No, que solete. Se escapó justo. Eso. A la Musen. La concha, no? el mono. Que tipo más insoportable ese vulca. A cualquiera, sí. ¡Uy! ¡Oh, se la puse, boludo. Se la puse a alguien. <risa> con el Al Musen, meter el portal y lo apoyo. No se lo puedo meter. Ay, ah, ese a Eji, guacho. Oh, me tiré a Eji justo. Ten cuidado. Es una. Man. Es un asco. Es, un asco, es un asco. Uh, te, te tiró la ulti encima. Si. Sí. ¿Qué rachpa? Vamos a ah, comprar unos guards. Cantado de estar, Ten cuidado. Uh. guacho. Lo llegué a hacer del perro. Guacho, me morí. Eh. No. Uh, bien, corto. pero que salta de mierda. Sucio. Bien, un crítico. Es... Son. No le di. No, me mal, uy, lo mal, wey. Si no sería sí. muy triste, ¿Qué Que van a estar haciendo el. ¿O no? No, vete Métete acá. No, moriste. No, moriste. No. Moris? Eso. ¡Qué miedo, boludo. Imagina ahí, ahí. ahí, ¿Cómo salvaste a puta, bro Viene ahí. puta pared mía! Otro fire. No, no lo quería agarrar. Linda. No, no bueno. su madre. Uy, se la puse, eh. Bueno, pero vienen los tres juntos. Ah, defendemos a Jotitán y fue. Eso, eso. No, uh, se le fueron a pegar. Ah, pensé que no la tiraron a nosotros. Que rabia. Tengo que curar, guacho. Ah. No, que rabia. Yo que uh -huh. ¡Que bestia que soy! Uh -huh. ¡Que bestia la puta madre! Ok, focusar a este forro. A este mismo, este mismo. eso Oso... ¡No, el paquete de vos! ¡Mandale, mandale, mandale, mandale! Uh. Bueno, hay que... Tendría que banquearlo un Fuera. Vale, vale, Meto Snipe. Va, va con... coso vete! vete. ¡Es un jugador. Se murió, se murió. Bien, bien. Por eso que tienen ganas de ganar. Si, sí. eso, es, eso, eso. Esa ulti fue una chota porque estaba fuera el chrón. <risa> <risa> ¡Oh! ¡Qué bufete, man! No a echar a <risa> Defendá el titán, el titán, el titán, defendá. La cuncha de la lora, ahora tengo que vaquear no. Y repaqueo El volcán. Ay. Rabia guacho, no se llegó a curar nada ¿eh? Ay, ay, ay, ay, ay Está ahí El titán Eso. el titán Ay, ay ay. No, no tiene Vamos a darle el, el, Vulcan. No, ni el Vulcan No está Vulcan, que no se venga por acá Eso, buen guard Ahí está Ahí está Eh, voy a comprar este... Yes. ¿Te meto un portal para escapar o...? No, no, no... Ah, no le aquí. ¿Compraron defensa? No le hice nada a la musa... Sí, compró defensa, qué pete... Mira oh, mira mira qué putos...! Oh. No, no, no, no, no ¡No, qué pulea...! Maricones, maricones... Vamos a intentarlo nuevo. ¡Ah, toma! tú, tú, tú, tú, tú, tú, si, sí, le, pegué, le pegué, le pegué Eso, no, me pegué igual Morí No, mirá, qué bueno. oh, oh, oh, oh, que uno ¿Ves? Oh, qué Entre los dos pasé, ¿eh? ¿Viste esa? <risa> ¿Qué le golpea a mi pana, el gato? Yo hago lo que quiero con tu pana ¿no? Bueno <risa> ¿Qué le pasa? Hey, hey, hey. Mirá Me escucho una... ¡Gankear! ¡Gankear! ¡Gankear! ¡Murió! ¡No murió! ¡Qué garrón! Oh, ¡Tiró la vuelta! ¡Defensivo! No, no. <coughs> ¡Bye! ¿Te arropaste, ¿eh? ¿Por qué hiciste eso? ¡Toma! ¡Oh, no! Me morí No, qué necesidad de tirar esa última <risa> Eso, qué bueno buen ¿La gasto? Oso Hijo de puta que no puede salvarse. Así. Mira, ahí está Mátalo, matalo, matalo, matalo Es. No tiene manada, eh no, necesario fue eso. Inecesario Inecesario. El no, easy. Andate, andate, andate. Uh. Me, me, me dejaste por el, la buca cerrada. Qué <ríe> amable. Se están haciendo el red. Se están haciendo el red. Yo vi a alguien por ahí pero flashearon ¡Buena! este, potearon, ¡Buena! Y hicimos el play ¿verdad? No me matan, no me matan, no me matan pues... No, se tiró la ulti acá, acá Sí, viste, es una guasa Che, no metí ni un crítico, un crítico todavía Todavía De la ulti, viste que vas. Vale, oh, oh, oh, No tiene ulti encima. Tómate, lo regalo. No, se zafó. Se zafó. Tenía la ulti de nuevo. La odio. Eh. No, no, ultra deleteado. Oh, ahí está, mira. No, ok, okay That's That's pues sí. Fue guys? genial ese play. He que... Quise matar a básico sin gastar la última, eso No querer ratonear ratonear habilidades. Es... Pa tu casa lo que... Bye. A un aplauso ¿Viste eso? ¿Juegamos, ah, no? Amusen no murió, boludo. No, ah, no, no, no por qué? murió. No, hijo Vamos. de puta, boludo. Tampoco la nube, boludo. Eh, pero a mí el Loki me, me, me focuseaba, vos No te daba ninguna.